La ciudades es tan gigante Para no volverte a topar Pero me encuentro tu recuerdo Cada paso que yo logro Que paseas por mi mente y no, puedo y no puedo despertar Una herida que no mata Ni tampoco acaba de cerrar Muy bien.